He tenido días difíciles cuando viene del amor propio y sé que muchas también tienen días así. Muchas me preguntan qué es lo que hago para sentirme mejor. Así que hoy les traigo un video de un día solo para mí y mi salud mental y físico. Buenos días. <risa> hoy es el lunes, desperté y aún no puedo abrir mis ojos. Estos días he estado despertando sin alarma, usando la luz que viene de mi ventana y eso me ha ayudado a que pueda dormir súper súper bien. Especialmente en días en donde no necesito despertarme temprano todos los días o en días en donde no tengo algo que hacer en específico en las mañanas. Para ustedes si van a la escuela o van a trabajo puede ser un sábado o domingo en donde pueden despertar sin alarma, puede ser un día para ustedes... Y creo que poder darte ese tiempo para descansar, realmente dormir tú sola en la cama, así apapachándote a ti misma. Eso también es amor propio. Entonces yo me hago eso. Y ya desperté para empezar con mi día. Y lo primero que hago es ir al baño, tomar agüita. Tomar agüita en la mañana es lo más importante. Voy a ir a bañarme, porque miren este cabello. Necesito bañarme. Ya me bañé y obviamente lo primero que hago después de bañarme es... Mi skincare. Ya les he dicho varias veces aquí en mi canal, pero skincare para mí es una parte muy, muy grande e importante en mi rutina que me ayuda con mi confianza, con mi estabilidad, porque ya es parte de mi rutina. Especialmente tener una rutina de piel, tener una rutina de maquillaje, de skincare, de lo que sea, cada mañana y noche, todos los días. Me relaja tanto, especialmente yo que soy una persona con mucha ansiedad y también es la perfecta manera para cuidar mi piel. Antes de empezar con este video, quiero decir unas gracias. A Ionic por patrocinar esta parte del video No solo es por esta patrocinación Me emocioné bastante cuando pude tener la oportunidad para trabajar con ellos Porque realmente me encantan sus productos Y quise enseñarles algunos de ellos Para mi primer producto tengo el ionic Tea Tree Relief Toner Y yo uso un tónico para empezar mi rutina Ayuda a que los siguientes productos se absorban mucho mejor Yo uso este algodón así para el tónico, y este tónico es muy bueno para mi piel sensible No sé si se han dado cuenta, pero aquí lo tengo súper súper rojo estos días Y como este tónico es de Tea Tree, ayuda bastante con eso Hidrata súper bien la piel Ahora como pueden ver, la textura es como muy aguada Muy muy ligera Entonces a veces lo que me gusta hacer, cuando necesito un poquito más Y huele tan rico Una de las cosas que amo hacer en mi segunda parte de la rutina, siempre, siempre después de un tónico, es usar una de mis mascarillas. Ponerme una mascarilla es como... Siento que estas mascarillas inmediatamente resuelven todos mis problemas. Y amo ponerme una de estas después de bañarme, eh, mientras me secó el cabello, así que... Hoy estoy usando una de mis mascarillas de Tuyo Beauty, mi marca. La mascarilla de Zika, centela asiática. Voy a, ir a secarme el cabello con mi mascarilla y regreso. Para estar segura que el suero de la mascarilla o cualquier otro suero que uses después de un tónico se quede bien en la piel. Siempre acabo con una crema muy hidratante. Este es el Ionic Centella Calming Gel Cream. Como usé una mascarilla de Zika, Centella Asiática, me encanta. Ustedes ya saben, en mis vlogs siempre hablo sobre este ingrediente, Centella Asiática es lo mejor para mi piel. Es súper súper seca, es muy sensible y ayuda cuando tengo granitos o cualquier otra cosa. Por el ingrediente que tiene este producto, ayuda bastante a reducir esto, enrojecimiento en cualquier parte y ayuda a calmar estas irritaciones que a veces nos pasa. Pero como pueden ver, es una textura tipo gel, así que se siente súper ligero, se siente muy muy suave. Y la verdad es que me puse bastante ahorita y siento que no traigo mucho, o sea, por más que sea ligera y ya se absorbe súper rápido, ya se absorbe inmediatamente, hidrata muy bien. Entonces Y obviamente para acabar con mi rutina Siempre uso un protector solar Ustedes ya saben Es algo que siempre me tengo que poner Antes de empezar mi día Obviamente este IONIQ Centella Calming Daily Sunscreen También tiene este ingrediente que me encanta Y en un protector solar Amamos. No solo protege tu piel súper, súper bien, pero también hidrata tu piel, cuida tu piel como si fuera una crema extra. La razón por la que lo uso todos los días estos días es porque no deja la piel blanca. La textura está muy, muy, muy suave y ligera otra vez. No sé, siento que no estoy usando mucho con este producto. Y, uff chicos, lo mejor para mí Para una chica que tiene problemas con enrojecimiento Que tenga piel sensible Es que no tiene olor ni fragancia Entonces no irrita para nada mi piel Obviamente queremos poner aquí Y así acabé con mi rutina de skincare. Para mí el skincare es una forma de amor propio Es la forma más directa de amor propio, como cuando vas al gym a hacer ejercicio para cuidarte, como cuando vas de compras para comprarte algo lindo y bonito para ti misma. También esto es algo muy lindo y bonito para ti mismo porque te estás cuidando la piel, te pones productos que se sienten tan ricos, es como lo mejor para mí. Antes trabajaba en cafés, pero ahora me gusta tener mi propio lugar para trabajar. Me he dado cuenta que trabajar en la casa también no me ayuda. Así que es importante para mí dividir mi espacio de descanso y espacio de trabajo. Una de las cosas que me ha ayudado bastante para mi cuidado mental es escribir en mi diario. Escribo en las mañanas o noches, dependiendo de cuando tengo tiempo, y trato de escribir mis sentimientos del día lo que aprendí o lo que pasó para poder reflexionar mejor. Esto también me aclara la mente para ver mis prioridades y sentirme más estable y segura. Ah, ¡Hace frío! Dejé el coche afuera y... Hace mucho frío Calentarnos un poquito antes de irnos Una de las cosas que siempre les he contado Aquí en mi canal Es que he ido a terapia Y he ido a terapia desde hace Creo que ya llevo 8 años Y es una de las cosas Que me ha cambiado, ha cambiado Totalmente mi vida Dependo mucho, mucho en mi psicóloga mi, mi terapia Y por eso es que voy La verdad es que antes iba frecuentemente Y desde que regresé a México Pues he ido cuando la necesito Y como he estado sufriendo mucho de ataques de pánico Y problemas con pues inseguridades El amor propio Y todo eso que siento que muchas personas casi Creo que todas las personas tienen problemas con eso en un punto de su vida me ayuda mucho ir a hablar con ella entonces, creo que terapia es una parte de mi rutina de amor propio de mi self care dentro de mi rutina de cuidado esto, terapia entraría en mi cuidado mental obviamente, pero es una parte de mi rutina muy muy grande en donde yo estoy muy agradecida por poder tener el dinero y el apoyo para poder ir a terapia entonces, es algo que literal se volvió parte de mi rutina en donde si la necesito, la llamo y digo, voy y voy a verte y hablar, entonces este, ya había tenido esta cita desde hace un mes, eh, que fue no de hace dos semanas, que fue la última vez que tuve eh, mi cita con ella creo que ahorita nos estamos viendo como una vez cada dos semanas o una vez al mes si estoy bien pero estos días la he necesitado un poquito más de lo normal y está bien también, nada más es como que sentirme más segura con mí misma y ella me ayuda bastante a regresar a esa mentalidad. Entonces, como hace mucho frío decidí llevar mi coche hoy, no voy a bloguear mientras manejo y probablemente no voy a poder bloguear mientras estoy en mi sesión de terapia, así que los veo luego. Probablemente otra vez en el coche. Bye. Chicos, después de una hora y media, regresé. No saben lo bien que se siente después de una sesión de terapia porque no sé si ustedes son así como yo, pero yo pienso demasiado de cosas y como que me envuelvo en esos pensamientos y esos pensamientos se vuelven otras cosas y horrible hasta cosas que ni él. Cada vez que voy a la sesión de terapia y acabo, regreso pensando, ¿sabes qué? Todo pasa por alguna razón, está bien que esté así ahorita, literal, todo al final del día, todos los problemas que tengo ahorita, al final del día se van a resolver, aunque ahorita lo esté pasando mal, está bien, porque también está bien no estar bien, otra vez, todo pasa por alguna razón, estoy segura que todo lo que está pasando ahorita en mi vida, me está pasando porque luego algo que voy a decir, ah... Con razón, con razón estuve así. Yo la verdad estos días mucho de lo que siento es que siento que estoy en un momento en donde siento muchos cambios en mi vida. Y eso es lo que más me da miedo. Pero ese miedo es lo que, es el obstáculo, ¿no? Entonces me deja de seguir con la vida y seguir con lo que se supone que me tiene que pasar. Y en vez de estar aceptando lo que tiene que pasar, me, me paro y digo no, no, no. Tengo que volver a preocuparme, tengo que volver a Tener estos pensamientos y tengo que volver a tener ansiedad Y que no sé qué Entonces pienso demasiado y eso se ve otra cosa Entonces no sé, me siento mejor en el sentido de que está bien, no pasa nada Todo va a salir bien al final del día Pero al mismo tiempo estoy como con, con un poquito aquí llevo en el corazón Por lo que hoy hablé en mi sesión de terapia Que obviamente no les quiero contar todo No sé, las cosas van a pasar en la vida Cosas que no quiero que pase pero van a pasar y voy a tener que pasar por ellas. Voy a regresar a casa porque ya tengo hambre. Así que los veo luego. Obviamente cuando viene del amor propio y cuidarme no solo es cuidarme mentalmente Pero también es súper importante para mí cuidar mi físico No solo para verme de alguna manera estéticamente, pero también para sentirme bien Me he dado cuenta que con que me siento bien físicamente, me siento sana, me siento bien con mi cuerpo Es cuando pues me siento mejor mentalmente Entonces hoy vine al gym como siempre en la tarde y hoy, como es un lunes, voy a estar haciendo piernas, pompas... No sé qué tanto voy a poder grabar hoy porque es un nuevo gym y aún me da un poquito de pena, pero le vamos a dar a todo. Una de las cosas que me hace sentirme súper súper bien cuando vengo al gym, cuando tengo días en donde como que no me siento bien bonita o me siento como más grande, es ponerme outfits bonitos para el gym. Vestirte bien, sentirte bonita, hasta a veces me maquillo como hoy para venir al gym Solo para sentirme muy bien para mí Estamos haciendo todo para mí eh, No me importa cómo piensen las otras personas Sobre mi maquillaje, cuando estoy sudando Sobre mi outfit si a, mí me gusta, si a mí me gusta cómo me veo en el espejo ahorita Me va a encantar cuando estoy haciendo ejercicio Y eso me va a motivar a hacer mejor Entonces, por eso es que Cuando vas al gym y te da ansiedad Que otras personas te están viendo raro por algo No te preocupes, la verdad todos tenemos, todos estamos buscando, todos tenemos opiniones, pero al final del día, el tuyo es el que más importa. Y es por eso, cuando vienes a Beijing tú haz lo que tú quieras, ¿ok? Es tu momento para hacer ejercicio para ti, para tu cuerpo y para nadie más. Así que, ¡vamos! hacer ejercicio, sé que es muy difícil ir al gym al principio hay días en donde no quiero ir y nada más no voy, pero luego me doy cuenta de que los días que no voy me siento peor por no ir es como esa, ese ese feeling de que Lograste algo y no sé si ustedes han tenido eso, es la razón por la que yo siempre voy a hacer potans o ir al gym, a hacer pesas y puede ser diferente para cada quien, hay personas que van a crossfit, hay personas que hacen diferentes tipos de deportes porque les hace sentir bien de ellos mismos y creo que eso es lo más importante, ¿no? Y perdónenme si está muy oscuro. Pero siento que estos días todo está tan como enfocado en lo superficial, en cómo nos vemos. Y no sé si es porque pues soy coreana que habla de México y en español y que no sé qué, que latina, bla, bla, bla. Muchas personas me han dicho o han preguntado o creo que piensan que solo hago ejercicio para poder verme más latina como tener las pompas más grandes o cosas así. Obviamente, a veces yo me quiero verme un poquito más, pues, fit, mi cuerpo. Eh, cada quien tiene eso. Y eso no, no estoy diciendo que eso está mal, Creo que eso es normal. Yo, la verdad, ahorita no estoy haciendo ejercicio para verme de una cierta manera. Por ahorita creo que me estoy enfocando muchísimo en trabajar en mi amor propio. Trabajar en este sentimiento de que pues, estoy haciendo ejercicio para mí, para mi salud y para que yo... En serio me pueda sentirme bien No porque tenga un cuerpo bonito Pero porque puedo hacer todas estas cosas Porque puedo moverme, ¿sabes? Hoy hice sentadillas de 50 kilos Antes podía hacer sentadillas con 90 kilos Hace dos años Después de eso, como que dejé de hacer sentadillas así de... Eh, pesadas, pero lo había dejado después de eso como que sentí que ya no podía hacerlo y como que por eso no quería ir al gym porque me sentía muy débil comparado a antes y hoy, ¿saben qué? hice sentadillas de 50 kilos 12 veces, 3, como 3 rondas y me sentí súper súper bien me sentí tan fuerte me sentí como, como si estaba empezando de nuevo hace 3 años, 4 años cuando empecé, como que lo logré, ¿saben? La verdad es que pasé por un rato muy difícil en enero En donde me quedé en mi cuarto, en mi cama, encerrada Comiendo muchísimo, eh, comiendo puras cosas asquerosas No haciendo ejercicio, no moviéndome para nada Y pensé que eso era lo que le estaba a mi cuerpo Para descansar, para que no sé qué, por mi depresión Pero no, me he dado cuenta que cuidarme es lo primero en el amor propio Y por eso este video quise hacer Para enseñarles que cuidarte tu piel Lo más superficial puede ser tu piel Puede ser cuidar tu... Estética, puede cuidar tu cabello, cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud mental y físico, es lo más, más bello que puedes hacer para ti. Y ahorita estoy yendo por un momento en donde quiero enfocarme en eso este año, sentirme 100%, 100% bien conmigo misma. Siempre es un proceso y ya llevo años en este proceso, créame, años, años, años. Y creo que voy a llevar años más, pero seguimos en el proceso y aprendemos a amar más. Entonces, eso es todo este video, los quiero muchísimo los veo muy pronto en mi siguiente episodio del cotorreo coreano, en otro video en mi segundo canal TuOgni y otro video aquí, los quiero mucho